Más de tres meses han pasado ya desde el primer ataque ruso en Ucrania el 24 de febrero, que desató una de las peores guerras de las últimas décadas. Sin embargo, las causas del conflicto no involucran solamente a Ucrania, sino que se extienden a la mayoría de países de Occidente, miembros de la Unión Europea, de la OTAN, entre otros. Por lo mismo, varios de ellos han enviado millonarios aportes militares al ejército de Zelensky para combatir la expansión rusa. Este es el mapa de todo el apoyo militar, económico y humanitario que ha recibido Ucrania para resistir la invasión de Putin. La primera ola de ayuda llegó inmediatamente luego del primer día de ataque. En solo una semana Ucrania ya había recibido aporte militar de 28 países distintos y apoyo humanitario de 26. Hasta ahora, según el Instituto Kiel, al menos 38 países han proporcionado armas y otros recursos. La última actualización de ese estudio arroja que Estados Unidos ha abastecido al ejército de Zelensky con más de 24 millones de euros, lo que equivale a unos 21 mil millones de pesos chilenos. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó a mediados de mayo un proyecto de ley para enviar otros mil millones de dólares. Estas cifras se distribuyen en distintos recursos, desde chalecos antibala, cascos, rifles, lanzagranadas, municiones, hasta sistemas antitanque Javelin, los poderosos Stingers, drones, tanques y mucho más. De hecho, los Javelin han sido el símbolo del apoyo occidental al ejército ucraniano. Son un sistema antitanque portátil que se coloca sobre el hombro y dispara misiles con detectores de calor. Estas armas pueden perseguir objetivos a una distancia de hasta 4 kilómetros. Luego del país norteamericano, Alemania es el segundo país que ha destinado el mayor gasto económico para el país invadido, seguido del Reino Unido y Polonia. A pesar de que el Pentágono ha sido el principal auspiciador de la defensa ucraniana, otros países han entregado inmensas cantidades de apoyo. Estonia, por ejemplo, ha destinado un 0,8% de su PIB a material militar para Ucrania, Letonia un 0,7% y Polonia un 0,3%, posicionando a estos tres países en el tope de esta categoría. Ahora, a pesar de no formar parte de la Unión Europea ni de la OTAN, Ucrania ha recibido importantes aportes de ambas entidades. Incluso en reiteradas ocasiones, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha enviado mensajes de auxilio y llamado a la unidad de la comunidad occidental. Постачання Україні важкої зброї, реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі і у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала. El mapa de los países que han enviado apoyo militar a Ucrania se ve así. Además, se suman los recursos entregados por la OTAN y por la Unión Europea. Sin embargo, este tipo de apoyo no es el único que ha contribuido a la resistencia de Ucrania. La ayuda humanitaria ha sido crucial. En esta categoría también se separa la ayuda por país y por los miembros de la OTAN y la Unión Europea. Mientras la guerra continúa, varios países siguen prometiendo envíos masivos de recursos para que los ucranianos logren frenar el avance de Rusia hacia el oeste, que ya se está tomando gran parte de la zona del Donbass. Si te pareció interesante este video y quieres ver más contenido como este, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y compartir. Nos vemos en el próximo.